Bienvenidos todos, mi nombre es Sofi. este es Nico y esto es Chilankree. Vengo a traer un video completamente distinto a lo que venían viendo en nuestro canal Como ya sabrán estamos en cuarentena hace aproximadamente 43 días Y como mucho de la gente que crea contenido supongo que estamos todos en la misma con la creatividad en el subsuelo o más abajo Así que no queríamos dejar pasar estos momentos sin hacer contenido Y empezamos a ver las cosas cotidianas con otros ojos En este caso el video es del jardín de mi casa Estamos en el otoño Pero todavía hay bastantes flores todo Así que salió este videito de un minuto Espero que lo disfruten Bueno, y eso fue todo el video por hoy. Me gustaría que si les gustó el video o lo que piensen, que comenten en los comentarios abajo. Si quieren ver más contenido de este tipo, estamos muy aburridos y hacer contenido nos vendría muy bien. Por otro lado, no olviden suscribirse y darle like y todas esas cosas. Pasó un acontecimiento muy importante hoy y es que llegamos a las 4.000 horas de reproducción. Algo que yo no tenía mucha fe ni con un poquito, pero bueno, todo esto supongo que es gracias a todos los que ven este canal. Así que